Nosotros utilizamos Aikido para el Prime y la verdad es que estamos obteniendo muy buenos resultados porque nos controla la plaga bastante bien. Ascenza, Farming Your Future.